¿Qué estás haciendo? Pues le estoy cambiando los vendajes a Cata, me está ayudando aquí Anabel. <ríe> eh, que tiene un montón de, de ulceritas en las piernas porque le cuesta un poco moverse, entonces no se apoya con sus manitas ni con sus pies. Y, y nada, la tenemos que curar las úlceras, ponerle como apósitos que le alivien que le ayuden a cicatrizarse bien y luego vendarle con un montón de algodón y hacerle acolchadito para que le, le facilite moverse lo más cómodo posible sin estar forzando mucho sus huesitos que ya tiene como mal sus, sus bracitos y le cuesta un poco caminar y, y nada, esto aquí se ve, tiene una, una pierna que le acabamos de poner un apósito hospitalario de Humana que ayuda a regenerar la, la piel y a ver a ver cómo va pero bueno esto todos los domingos uh -huh. <ríe> le damos le hacemos las curas la dejamos la verdad es que se queda súper a gustito porque uh -huh. está muy tranquila y luego se nota un montón que ya está mucho más cómoda que camina mejor que le ayuda un montón la verdad uh -huh. <ríe> verdad cata estás ahí vamos como una princesa <ríe> Yay! What want it, guys.